Para finalizar con este tema, Ramón Orlando entiende que los urbanos no hacen música sino entretenimiento. Déjeme decirle algo al maestro de maestro. Decirle algo a esa leyenda del merengue, del bolero. Es eh, un ícono de República Dominicana. Eh, un merenguero estrella. Ese señor. Maestro, ¿eh? El maestro Mario, que tú vas a decir? No, eh. el maestro Ramón Orlando, pero hay que decirle su verdad. No puede decir que tu es entretenimiento, lo, lo urbano, porque esto es música. ¿Tú es música. Que no sea su música es otra cosa. Y yo creo que ese aporte no estuvo bien de su parte, maestro, porque usted siempre ha sido una persona pulcra y una persona que nunca se ha metido en dimes y diretes. Lo urbano, usted tiene que dejarlo que hagan lo que están haciendo. Cultura se llama eso. Usted equivocó. Cultura. Diferentes ritmos. Música, música diferente. Música para, eso está diferente. El chomo, para eso está el chomo en YouTube. ¿Qué? Para que se eduquen un ching. Claro. Maestro, usted está bien, su merengue, su bolero, un ícono, lo queremos muchísimo. Pero déjelo Urbano tranquilo. Déjalo, Ivano, que tranquilo. Que están no van a querer grabar con usted. Digo, claro. el maestro es, es cristiano. Pero tienen que, tienen que entender que es un, es un tipo de música diferente. No. Tú me entiendes así mismo. No, no, no es, no es de que moda como me quiso poner, es música, música una música que, cultura, ha, revolu que ha revolucionado, pues, empezó eh, en Jamaica, ahí tumpa tumpa y mira por pues dónde va la vaina, Panamá, y aquí, África, ¿no? esos, eh, eh, atabales, eso es son, son cosas. Diferente, todo claro. puede estar catalogando cosas. Que está en su momento de sí. moda, como lo fue la salsa. El... En aquel tiempo ah. que también fue una moda. Y también a los merengueros le prohibieron. A Sala, los merengueros también. Tiempo, que ah. Le... Ah. Cuando surgió el mambo, yo creo que lo escuché en un programa, así, eh, en, bueno, en, en el programa de Jochi Santos, cuando surgió el mambo, el, el, el, el género mambo, eh, al, el precursor de ese de, de ese género lo votaron lo en la iglesia, lo excomulgaron uh -huh. por, por eso, Oye, eso fue en ese tiempo y ya después el mambo no así fue en género. género que dio origen a la salsa.